Rápido hermano, deja un buen like en el vídeo si quieres que el Tito Neox te regale el pase de la temporada número 3 Chicos, cada día estamos regalando skins de la tienda aquí en el canal de Mister de Neox para la Neox Army Así que si tú quieres recibir un regalo, asegúrate de estar suscrito al canal con la campanita activada Y de comentarme cuál es tu ID de Epic Games Así podré agregarte y enviarte tu regalo Chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, ¿cómo estáis? Soy Mister de Oxigente en el vídeo de hoy vais a alucinar Hemos encontrado todavía más información acerca de la temporada número 3 del juego de Fortnite Ya sabéis que la temporada número 2 está a punto de finalizar Y en consecuencia, la 3 va a empezar Como ya sabéis chicos, al principio, antes de empezar con las temporadas, normalmente el juego de Fortnite Deja caer algún tipo de información así a lo loco Y que algunos pececillos en el mar recogen esa información para mostrársela a todo el mundo Así que chicos, hoy tenemos filtraciones de la temporada número 3 Y os las voy a enseñar Así que no me enrollo más chicos, código de neox en la tienda de Fortnite siempre que vayáis a comprar cualquier cosa para apoyar al canal. ¡Yep! Yeah, espera hermano, antes de empezar con el vídeo quiero deciros y recordaros que ya sabéis que G2A es sponsor del canal, tenéis su página web en la primera línea de la descripción. Ya sabéis que en G2A tenéis los mejores descuentos para comprar los mejores juegos top del momento, por ejemplo tienen Minecraft, GTA V... Tienen muchísimos juegos, el Rainbow, no sé, tienen mil juegos, todos los que os penséis y todos los que creáis los tienen ahí. Así que chavales, tenéis en la primera línea de descripción la página para G2A. Ahora ya sí que sí, no me río más y empezamos con el vídeo. ¡Chao! Chicos, ya sabéis que han introducido dentro del juego de Fortnite diferentes cosas muy importantes vais a estar viendo en este vídeo y que probablemente todavía no sabéis ya sabéis que estamos subiendo una recopilación de toda la información que se va juntando acerca de la nueva temporada número 3 del juego de Fortnite. Como ya sabéis, Fortnite ha introducido esta última semana un nuevo modo de juego la verdad un tanto raro pero está muy divertido y es que en ese modo de juego puedes jugarlo con tus amigos y divertirte muchísimo y no solo eso sino que chicos Alrededor de todo el mapa de Fortnite han sido añadidos diferentes pósters acerca de la temporada número 3 y algunos easter eggs quizás que hemos descubierto Si recordáis familia hace muy poquito subimos un vídeo acerca de la información que ya teníamos de la temporada número 3 De hecho lo tenéis en pantalla si no lo habéis visto, recomiendo que primero vayáis a ver ese vídeo porque no os podéis perder ningún detalle de todo lo nuevo que va a llegar al juego. Así que chicos, aseguraros de dejar un buen like en este vídeo si queréis otro vídeo más de información recopilando nueva información que recojamos nuevas filtraciones en los archivos del juego y así seréis los primeros en enteraros. De esa manera si reventáis el botón de like sabré que os ha gustado muchísimo y volveremos a filtrar más cosas. Y como siempre, tío, si quieres apoyar al canal, puedes apoyarlo directamente con el código de neox en la tienda de Fortnite. Y esa es la mejor manera para apoyar al canal y a toda la NEOX Army. Así que chicos, dejémonos ya de tonterías y vamos con lo que de verdad os va a gustar muchísimo de este vídeo y todas esas cosas. Empezamos con la esquina oculta de la temporada número 3. Pensar que esto es un lanzamiento que hago ya a la Neox Army. No es 100% confirmado, pero según los archivos del juego, se comenta y se ha rumoreado muchísimo que la skin oculta de la temporada número 3 del juego de Fortnite podría ser una skin parecida a la de Aquaman. Ya sabemos que no es una colaboración con Marvel, ya que Aquaman no pertenece a Marvel, sino que pertenece a DC Universe. Pero es que Fortnite ya ha tenido una colaboración con esa compañía, por lo tanto podría verse algo parecido muy muy probablemente. Y es que si os acordáis, la colaboración de Fortnite con Batman era de DC Universe. Pero parece ser, según todos los filtradores, que esa no sería la única colaboración de Fortnite con DC Universe. Sino que habría otra colaboración más para la temporada número 3 del juego ¿Te gustaría saber cuál es esa colaboración? Pues bien, allá va Así que podría parecer que es una locura Pero podría ser otra de las skins en la colaboración con DC Universe según los filtradores del juego Realmente es una skin que se ve muy loca Y me gustaría saber si os gustaría conseguirla en el juego Creo que llamaría demasiado la atención. Realmente no estoy muy familiarizado con este personaje dentro del universo de DC, pero ¿estoy seguro de que es algún tipo de villano? No estoy del todo seguro, pero bueno, sé que es una skin que se ve demasiado cool para llevarla dentro del juego. Así que chicos, dejadme preguntaros a toda la Neox Army cuál sería la skin favorita vuestra del universo DC. ¿Qué os gustaría obtener en el juego? A ver si más de uno concordáis con vuestras elecciones. ¿Os gustaría más la skin de Aquaman o quizás más la de la avispa en llamas? Moviéndonos hacia la temporada Tan y tan cercana Número 3 del juego de Fortnite Y de la skin filtrada de esa temporada Puedo deciros que personalmente Me siento muy muy emocionado Ya que podría estar Convirtiéndose en la skin Del nivel 100 del pase de batalla Del próximo pase De la temporada número 3 Es decir, podríamos estar mostrando Ahora mismo la skin Del próximo pase de batalla En el nivel 100 alto total al final del pase y es que parece ser que esa skin ha sido filtrada como la skin número 100 del pase de batalla de la próxima temporada y lo normal dentro de este juego es que nosotros nos demos cuenta de cuáles son las skins del pase de batalla cuando el pase de batalla realmente sale a su lanzamiento. Pero como bien sabéis, Fortnite decidió ampliar también esta temporada del juego, por lo que ahora esta temporada se ha alargado hasta el 4 de junio de este mes. Pero chicos, no son todo malas noticias porque con estas buenas noticias tenemos una skin filtrada para la Neox Army, que 100% parece ser... Va a ser una de las skins del pase de batalla y quiero que vosotros mismos juzguéis si realmente podría o no ser la skin del nivel 100 del próximo pase de batalla. No estoy del todo seguros, pero chicos y chicas, estoy hablando de la skin que nombramos en el anterior vídeo. Efectivamente, el caballero oscuro, pero en versión femenina. Como bien sabéis, esa skin ya existe en versión masculina dentro del juego... Pero no ha vuelto a salir en el juego desde hace mucho mucho tiempo Parece ser que Fortnite quiere meter ahora una versión femenina de la skin del caballero oscuro Y quizás sea la del próximo pase de batalla al nivel número 100 Así que el rumor de que la skin del caballero oscuro ahora sea en versión femenina cada vez coge más peso en estas filtraciones. Eso no es todo desde luego familia, sino que todavía hemos descubierto una skin más... Que podría ser una de las skins del pase de batalla perfectamente de la próxima temporada. Así que también se ha encontrado dentro de los archivos del juego una versión femenina de la skin del viajero. Esa skin que tiene el casco lunar por así decirlo. Y parece ser que ahora dentro de los archivos del juego quieren meter una versión femenina para la próxima temporada número 3. También coincide con la filtración anterior y las skins femeninas... Parece ser van a coger más fuerza para la próxima temporada. Según algunas filtraciones muy muy cercanas, podríamos estar viendo también dentro de la temporada número 3 del capítulo 2 del juego una reconstrucción de todas las skins más importantes antiguas del juego remodeladas para esa temporada es decir como bien sabéis es que existen muchas skins importantes dentro del juego y que mucha gente las quiere pues bien podrían estar sacando una versión alternativa de esas skins para la temporada número 3 cuál sería tu skin favorita para comprarte en esa temporada si pudieras escogerla os voy a estar leyendo a todos y a cada uno de vosotros Así que ahora llega la parte más loca del vídeo y quizás la más importante para muchos. Como bien sabéis, desde el lanzamiento de la anterior actualización dentro del juego de Fortnite, se han descubierto nuevos archivos, lógicamente, dentro del juego. Archivos que nos muestran diferentes cosas que van a estar llegando al juego muy pronto, ya que ya han sido introducidas en el juego. Pues bien, en primer lugar mostramos tres carteles que significan tres carteles que son teasers para la próxima temporada. Si realmente no me creéis, esperaros simplemente a que llegue la próxima temporada y veréis como el Tito Neox tenía razón. Esos tres carteles nos muestran parte de la historia del juego y nos muestran cómo probablemente vaya a suceder algo en el juego. O bien el evento final o bien... Algo relacionado con el tráiler de la próxima temporada. Realmente ya se pueden incluso conseguir dentro del juego de Fortnite ver esos carteles y con algún bug que otro podéis verlos al completo ya que inicialmente no los metieron al completo en el juego sino que parece ser que por un error podemos lograr verlos. De los pósters que estamos hablando que vais a encontrar alrededor de todo el mapa son los siguientes por si no los habéis visto le echamos un vistazo rápido. En primer lugar tenemos el póster de Miaúsculos enseñando sus Miaúsculos lógicamente pero con dos manguitos uno en cada brazo. Dos manguitos que por qué están ahí y por qué Miaúsculos está recubierto de agua hasta la mitad del cuerpo. Es algo que todavía no acabamos de entender si es eso no significa que va a haber una inundación en el mapa. El segundo de los teasers nos muestra una de las casas de Fortnite totalmente flotando en el agua. ¿Qué significaría eso? ¿Una nueva ubicación en el juego? ¿Un nuevo evento de inundación? ¿Qué opináis vosotros? Y ya finalmente el último de los teasers nos muestra la parte más oscura de la próxima temporada. Tiburones van a estar llegando al juego. Según algunas filtraciones parece ser que podrían ser vehículos dentro del juego por mar exclusivamente, pero no sabemos nada acerca de eso todavía, simplemente creemos que es una idea muy importante y que debéis saberla. Chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, realmente espero que os haya gustado muchísimo, si es así las filtraciones os molan muchísimo, quiero que lo comentéis debajo en la sección de los comentarios y quiero que apoyéis el vídeo con un buen likeazo. Chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, un besito a todos y... chao.